Y esta es mi cerdita. Es triste, pero casi ya se ha sacado el verano, pero lo bueno es que habéis podido seguir conmigo la operación bikini de Maya, ver el resultado, habéis visto algún blog, habéis visto los métodos que uso para refrescarla en verano, pero hay dos cosas de Maya que han pasado este verano y que no os había contado porque las tengo reservadas para hoy. Y hoy os las voy a contar. La primera de estas dos sorpresas está bien guardadita en esta cajita de aquí. Y es que me hace especial ilusión. Porque este verano se le ha caído su primer diente a Maya. Miradlo. Para los que os estéis preguntando, ¿a los ceros se les caen los dientes? La respuesta es sí, se les caen los dientes. Entre los 2 y 3 años los cerditos se van haciendo adultos y se les caen sus primeros dientes, que son como dientes de leche. Yo descubrí este hace cosa de un mes. Vi que Maya estaba como mordiendo súper ansiosamente su manta y que le pasaba algo y a las dos horas o así fui a sacudir su manta para quitarle los pelos y se me cayó este dientecito al suelo. Entonces pues asumí que era de Maya. Este es el primer diente que yo encuentro de Maya, pero mi madre al encontrarlo me dijo que hace unos meses ella había encontrado un diente súper parecido en casa pero como no sabía que a Maya se le caían los dientes simplemente lo había tirado a la basura. Así que quizás este sea el segundo diente de Maya y no el primero. Y tampoco sé muy bien de dónde se le ha caído, porque mirándole la boca, yo pensaba que al ser tan grande quizá podría ser una pala, que tiene malla dos palas muy grandes delante de la boca. Entonces miré pero no se le había caído ninguna. Y luego miré los otros dientes y tampoco encontré ningún hueco ni ningún diente que podía ser. Entonces no sé exactamente dónde ha salido, pero vaya, seguro que es de malla. Así que ahora, bueno, los voy a guardar los dientes en esta cajita. de recuerdo como se hace con los niños. La segunda cosa que no os había contado de Maya de este verano es que se ha quedado totalmente calva. Si me seguís en Instagram, que lo dejo aquí, he colgado unas fotos más actualizadas de Maya y igual habéis notado vosotros que, está, que tiene muchísimo menos pelo, que está calva. Y es que Maya tiene muchísimo pelo en invierno, tiene tanto que se lo tengo que recortar cada dos o tres meses para que no tenga tanta mata de pelo. Y a mí me aseguraron cuando compré a Maya que no perdía nada de pelo y que eso era una gran ventaja de tener un cerrito de mascota. Pero es mentira, los cerdos no pierden pelo durante el año, pero en verano lo pierden absolutamente todo. Esta es una foto de un día cualquiera barriendo en mi casa y esto es lo que recojo todos los días de pelo. La ventaja que tiene es que bueno, solo lo pierde en verano y es que sus pelos son cerdas, no son pelos normales como los de los perros que dan alergia y que son muy finos y se vuelan. Los pelos de los cerdos son muy, muy resistentes, de hecho se usaban antes y se siguen usando en algunas... Ocasiones para hacer cepillos de dientes, para hacer brochas para pintar, para hacer peines Y son súper resistentes y son mucho más fáciles de barrer Se recogen súper bien con la escoba, pero eso sí, se clavan en las mantas, en la ropa Y hay que quitarlo uno a uno Pues estos últimos tres meses ha ido perdiendo todo el pelo Dejándomelo por todo el suelo de la casa hasta que hace calva Se ha quedado sobre todo el cuerpo muy calva Y la cabeza sí que sigue teniendo un poco de pelo y también en la cola Aquí os enseño una foto del antes, fijaros cuánto pelo tenía y el después, cómo se ha quedado. La verdad es que yo me quedo sorprendida, sabía que se les caía del pelo, pero es que es el primer año que a Maya se le cae todo el pelo. Y a mí me parece que está buenísima, calvita, en parte súper bonita, pero bueno, dentro de unos dos meses así ya le habrá crecido todo el pelo, que ya le ha empezado a crecer un poquito y hace una capita, y dentro de dos meses ya se le habrá crecido todo otra vez y ya estará normal. Pues estas han sido las dos cosas que tenía reservadas para vosotros, espero que os haya gustado, si os ha gustado el vídeo dadle a like y no olvidéis suscribiros en el cerdito rosa de la esquina o en el botón rojo de abajo, me encantaría que lo hicierais y nos vemos la semana que viene. Suscríbete.